Señores, vámonos a la entrevista con Marlin Fabián, neuropsicóloga, una gran amiga nuestra y de este programa, que viene, bueno, neuropsicóloga educativa, que viene a hablarnos acerca del retorno a clases presenciales. Ese, Me imagino yo que será, dentro de tus conocimientos y tu profesión, tú sabrás mejor explicarlo, por supuesto, un choque de, nueva vez. Si aquello fue un choque, tú encontrarte en la escuela, pero a través de una computadora, ahora hay otro choque. Entonces, háblanos de eso, Marlene. Así es. Recuerden buenos cuando. Días. Buenos días, ¿cómo están? Mira, yerjan parece que Dios me envía cada vez que <risa> tú <te> me disparas. <risa> <risa> es justo como que coincide, ¿verdad, sí, Carolina? Sí. Hoy ha sido como un. El universo conspirando. Sí, sí, muy intenso. Muy la intenso. De hoy. Y vení, cuando yo estoy entrando, él iba saliendo y yo, espérate. Sí. que vine, vine a atenderte Marlin, sí. hay algo, perdón, así en ese mismo sentido, que se llama el cuarto frío me parece que es en psicología que la doctora Manja re hablaba de eso en, donde de alguna forma neutralizaba todas esas energías así es, así es, es lo necesitamos así es. Eh, no, pero tú, eh, eso es algo que también va a depender mucho de ti que tú permites que la energía que él pueda transmitirte claro. porque ahorita te vi también que sí, sí <risa> pero las emociones están y las personas vamos a actuar dependiendo de lo que nos llegue. Pero con respecto al tema que vamos a tratar, recuérdense cuando eh, me tocó venir, cuando hubo el cambio de que los estudiantes salieron de las escuelas y hubo un shock. O sea, nosotros salimos los de los centros educativos por una situación de que habían elecciones y ya el lunes siguiente nos dijeron: no, no pueden volver, vamos a desinfectar las escuelas y hasta ahí tenemos un año, casi dos años, y ahora se retorna a las escuelas. Ese shock del cambio de manera eh, abrupta, abrupta como se dio, o sea, de manera rápida, no preparada, hizo que los estudiantes, los maestros y todo el que trabaja en la parte educativa tuvieran diferentes situaciones, incertidumbre, preocupación. Eh, que comenzaron a sentir ansiedad, vimos muchos niños que eh, tuvieron que ir a casas que son muy pequeñas y todo ese cambio pues, provocó eh, un impacto en nuestras emociones. Ocurre lo mismo ahora que retornamos a las escuelas porque necesitamos de un tiempo para adaptarnos y en un año y medio pues ya los niños se adaptaron a estar en casa. Entonces, volver a readaptar a ese niño a la escuela es un poquito un proceso y vamos a ver muchísimas cosas dentro de ese proceso hay niños que estaban locos por ver sus amiguitos porque ya tenían la experiencia son resilientes han desarrollado la resiliencia en el proceso que han estado en casa y llegan al, es al colegio o a la escuela y dice la madre pero yo pensaba que tú ibas a llorar no lloran verdad pero hay otros que le cuesta adaptarse esto es como los niños de preescolar cuando van por primera vez a las escuelas durante un tiempo lloran, porque están haciendo un proceso de desapego de su persona de confianza, de su madre o de la persona que los cuida, y ahora estaré con un extraño. Pues los niños van a tener que hacer un proceso de readaptativo en ese, en ese sentido, y esto va a tardar cuánto, depende de cada niño. Marlin eh, a nivel teórico, eh, es importante escuchar eh, escucharte. En la práctica y, y, y en el día a día, que estás en los centros, ¿Cómo es la vivencia? Mira, a mí me tocó Justamente en el centro donde yo laboro es la Paulina Valenzuela y en este momento estamos en un proceso de mudanza porque la escuela la van a demoler. Ustedes saben la situación de nuestro centro educativo eh, y esto ha causado que los niños no hayan podido volver a las escuelas, aunque ellos estaban, qué dicen los padres, que estaban atentos, que ya se le había dado su uniforme, que estaba con la ansiedad de volver a la escuela y ahora ellos no saben cómo manejar la situación de este caso. Pero a los que ya han tenido la experiencia por, la, por el equipo con el que yo trabajo, eh, ha habido muchísimas situaciones que se han dado. El Ministerio de Educación ha preparado una parte muy interesante de, de, de lo que tiene que ver con el desarrollo psicoafectivo. Las dos primeras semanas no se está trabajando contenido, se está trabajando lo emocional. Entonces, se está haciendo a través de dinámicas. Eh, a través de, de intervenciones donde se trabaja esa parte para poder sacar a ver que aunque vienen nuestros niños en la manera, en la parte emocional. Eso se está haciendo actualmente, dos semanas para esto. Luego vas, pasarían a un proceso de nivelación, fíjate, que no sabemos eh, cuáles pudieron avanzar y cuáles no, hasta tanto no podamos hacer una prueba de diagnóstica, que en, en este caso el ministerio también la realizó y otros, otros tienen que realizar a los maestros, después que se tenga ese resultado, entonces vamos a pasar a un proceso de nivelación. No entrarían de lleno a contenido. O sea, no es que voy a entrar de una vez al contenido okay, del de grado, sino que vamos a ir paulatinamente entrándole ese contenido a los niños para que ellos puedan ir adaptando. En todos los centros. Eh, ma centros. Marlene, eh, es notorio que tu profesión de neuropsicóloga educativa beneficia de manera directa a la escuela en sentido general. Pero, ¿y entonces las escuelas que no tienen una neuropsicóloga educativa? Pues mira, la neuropsicóloga eso? educativa es algo personal, no te lo exige el Ministerio de Educación. Uh -huh. Yo lo estudié porque como parte de, de mi desarrollo, ¿verdad?, intelectual y profesional. Pero los orientadores y psicólogos están preparados para trabajar este tipo de casos. O sea, se hace un entrenamiento en este proceso de jornada, estuvimos pasando un entrenamiento les decía, nosotros no dejamos de trabajar, aunque fuera de manera virtual, estuvimos capacitándonos para este tipo sí, de recuerdo, intervenciones recuerdo. y luego nosotros también hicimos el mismo proceso con los maestros. Es decir, la, la respuesta es que en todos los centros educativos hay psicólogos. Sí, uh -huh. sí, sí. Hay es, psicólogos, eh, eso es que, puede ocurrir que no. Puede pasar que en alguno tal vez aparezca que no haya un orientador o un psicólogo, puede ser. O, o por lo menos hay un orientador. Entonces, eh, tú haces referencia a que no se ha hecho todavía una evaluación diagnóstica de lo que fue el año pasado. Se está haciendo primero la parte readaptativa psicoafectiva. Cuando cumplimos las dos primeras semanas que vamos a tratar trabajar la parte emocional, que es lo más importante, porque antes de contenido y de saber si ese niño sabe o no sabe matemáticas, hay que saber con qué llegó qué proceso traumático pasó, uh -huh. cada uno tiene una realidad diferente, entonces estamos en ese proceso. En ese mismo orden, Marlene, ¿pudiera la presencialidad de hoy crear en los porque todavía el tema del coronavirus no ha rebasado? ¿Pudiera eso crear algún nivel de estrés, algún nivel de temor en ellos que pudiera afectar sí. el aprendizaje? ¿Cómo sí. manejar esa parte? sí, sí, mira que ocurre muchos uh -huh. Todo va a depender de cómo se manejó la situación en casa. Puede ser que niños ni siquiera se hayan enterado del coronavirus, ¿verdad? Mm. Porque estuvieron todo el tiempo protegidos. Nadie de su familia estuvo contagiado. Mm. Pero hay otros que perdieron seres queridos. Sí, sí, sí. Entonces ellos temen el que puedan estar contagiados. Fíjate que eh, como no todavía no hay presencialidad, sino semipresencialidad que bah, escuché las últimas noticias, que esto es algo que salió de los directores, eso no fue así, eso es desde el Ministerio de Educación, desde el año pasado ellos han previsto y no es que yo esté defendiendo, sino lo que es la realidad, que no era posible por la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos, pero también por la misma situación de readaptación que ellos fueran todos los días a la escuela. Entonces, ¿qué se hace con esos niños? Pues se hace un trabajo individualizado. Esos niños que se detecten durante estas dos semanas que tienen alguna dificultad mayor, pues se hace un trabajo más individualizado. Eso es justamente lo que estamos haciendo en este momento. Marlin hay un nivel de incertidumbre importante que se está manejando con el tema de los contagios. De hecho, ya tenemos un maestro que murió. Yo no imagino ¿Cómo debe de ser el ambiente de tenso en un centro educativo donde tu profesor, tu maestro, el, los contagios se den y están aumentando los casos? Alguien nos escribió, tengo un nieto en un colegio y lo tengo en una escuela y los dos están contagiados de COVID. O sea, ese nivel de incertidumbre, ¿cómo lo están manejando en los centros? ¿Qué ¿Tú como estás en, en el área, en el sector educativo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Es posible que cierren en algún momento determinado Mira, por un brote. Dentro por... de los de las posibilidades está esta, está el que Podamos volver a cerrar está Siempre ha estado Porque siempre se nos ha hablado Todo va a depender de cómo vaya a evolucionar el COVID Solo ha dicho Salud Pública Solo sí, ha dicho sí. el Ministerio de Educación Y sabemos que estamos en el proceso de la pandemia Que el COVID no se ha desaparecido sí. Por eso hay un interés De que los menores De, de, de, de los de 12 a 18 años Puedan también vacunarse eh, eh, Hay teorías que están apoyando Que se puedan vacunar desde los 5 años Entonces porque ahí está el miedo a que haya una, rebrote. un rebrote y está la posibilidad también de que esto ocurra. En el momento estamos trabajando con lo que tenemos y somos muy dados a hablar de que hay que manejar las cosas un día a la vez. Ha ocurrido otros casos, uh, en colegios ya ha ocurrido, hay una escuela que ya tuvo que ser aquí en San Francisco, hay una escuela que hay una maestra que está contagiada, una orientadora está contagiada y que ella no tuvo contacto directo con los estudiantes, pero inmediatamente se enteraron de la situación, llamaron a las autoridades y esa escuela no está recibiendo a los estudiantes hasta que no le hagan las pruebas a todo el mundo. Pero eso lo vamos a ver. Eso es vivir con la misma situación. Me dice una amiga que está en Estados Unidos, que su niña, tenía un proceso gripal, dice, ya quiera Dios que mi bebé no tenga gripe, porque cierran si el centro, o sea, el edificio todo, cuando pasan, es que se da lo mismo. Y aquí ocurre que se le ha orientado a los padres que si el niño tiene fiebre, que si tiene gripe pues que no le envíen al centro Pero sabemos la situación Muchos nos llegan con la gripe Y ya está en el centro Y a veces el maestro se da cuenta cuando el niño comienza a toser Porque en el momento no se ha dado cuenta Su De la sentencia. situación entonces, hay una responsabilidad de ambos lados, el maestro que debe identificar, pero que tiene 40 estudiantes y que posiblemente no lo haga en el mismo instante cuando entran, y el padre que es el más responsable de que si su niño está enfermo, pues no enviarlo a las escuelas. Pero nos decía si Amado Luisito, ayer el director provincial de salud, el doctor, que hay maestros que no quieren vacunarse, que están sin vacunar y que... Hay una situación, porque hay algo muy personal, ustedes saben que en la viña del Señor hay de todo, y hay una gran la mayoría, porque casi todos estamos vacunados, yo tengo mi tercera dosis, o sea, hay una, hay una situación de conciencia, pero hay, hay otra, hay una creencia, ¿verdad?, que fíjate que ahí hay unos ideales porque está el derecho a que yo quie, a lo que yo puedo hacer con mi vida, ¿verdad? Pero está el derecho a lo que es mi vida afecta claro. a otros. Entonces, sí ocurre que pueda aparecer uno que otro que no lo quiera hacer. En mi escuela, gracias a Dios, todos los maestros desde el primer instante se vacunaron y en las escuelas que tengo conocimiento, pero aparece uno que otro que tal vez Así tenga. Es. Pero va a tener que, que cargar con las consecuencias. Bueno, gracias a Marlene. Fabián, por estar con nosotros con este tema de la vuelta a clase presencial eh, desde el punto de vista de su profesión y de su conocimiento como eh, neuropsicóloga educativa. Así que gracias Marlene, como siempre, un gran placer tenerte acá porque tú nos aclaras muchas cosas, tú nos aclaras muchos consejos.